Pues vamos a probarlo a ver qué tal. Ah, sí, a ver. Ay, cómo me quemé la lengua. Él quiere un piquete sin ponche, dice. Ajá. Ah, ¿Qué? Quiere el puro piquete. ¿Quieres el, ¿Quiere el puro piquete? ¿Quieres el puro piquete? Ponche que te quiero. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos encontramos. De nuevo en Izalco, Pero en llegamos plaza. a la plaza de Izalco a, la... a conocer realmente lo que es la plaza de Izalco Aquí, la mera, mera plaza de Izalco Sí, la verdad, sí Y pues, Paul, ahorita vamos Allá, hazla lo que veo a lo lejos De aquel lado Veo que venden como tipo ponche, No Exacto. sé qué sea, las gemelas Ahorita nos van a llevar a ver qué es lo que hay. Y ahorita ya y Wendy son las que nos están moviendo Porque ellas son de aquí, de, Exacto, Izalco. de Izalco Son las que conocen más sobre Izalco Saben tradiciones de Izalco saben puntos y salto que no todo el mundo conoce aquí qué es lo que vende qué es lo que vende aquí ponche, ponche. pero cómo va a ver dígame el que, mire, ellos son mexicanos, han venido exacto a el es leche Hay leche de ahí. vaca, leche de vaca. Uh, me va a dar chorro vamos. me chorro, va a aflojar todo el estómago el día de hoy y qué más trae la leche de vaca la azúcar canela huevo ¡Wow! una bomba una, el estómago. una bomba Ay, caray, licor, yo no tomo, pero Ay. ya con eso. Bueno, eso, wow. el ponche, todo el ponche lleva alcohol o no? No, no, no, no, es no, eso, no, no, no, ¿Es no, no, que, ah, okay. si no, no, la la no, la la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Okay, sí, a, a ver, ir. a mí déme uno, pero sin alcohol, porque la verdad yo no. Yo no es quiero. que miren, nosotros somos jóvenes, pero sí, somos jóvenes. Somos sanos sanos, somos sanos. Me pregunta amigo, ella, ¿sabes? y eso es fuerte. A saber le digo, porque Aquí yo no sé. La única borrachita es ella, miren Lo que ustedes no saben es que ese nano me dijo que lo pidiera para él. Sí, porfa. Eso no es nada, mi él quiere un piquete sin ponche, dice. Ah, bueno, ¿Qué? Vamos. ¿Quiere el puro piquete? Quiere el piquete. ¿Quiere el puro piquete? Piquete? Piquete? piquete? ¿Quiere el puro piquete? Ponche que tiene, quiero. No? Ah, ah, gracias, ¿eh? No después voy a decir que yo estoy borracho. Órale, ¿No? ¿lleva canela, verdad? No Lleva canela, lo que canela dicen, sí, ah, ¿no? pero yo lo pedí sin alcohol. Ah, ok. Para que no me emborrache y al rato. Sí, ahorita voy a pedir uno, pero sin alcohol, porque... Oye, Jackie, ¿y es tradicional esto aquí? <risa> sí, es tradicional de aquí de la, de la región. Sí, qué de dónde? Que no se, ¿Usted que sabe más del ponche? dígame. Sí. O sea, la historia del ponche o sea, que este es que es acá, es... en Izalco, porque yo en realidad en otros lugares casi no lo he visto. Lo he visto una vez, lo vi en Antiguo Cucatlán. Solo por fiestas. Ah, la aquí fiesta. Igual, solo por fiestas, pero hoy no pero... me he quedado. Pero... Ah, ahí, bueno. bueno esto no ori es no originario de acá, este Como ponche. no, es tradicional el ponche. El ponche. ponche, se llama ponche es sí. ponche. ¿Ponche, ¿Ponche, o ponche. ¿Ponche o ponche? No ponche, hay ponche también de frutas. Ajá, ah, yo ese es el que conocía ah, que pensé que era sí, este. Sí. Ajá, ah, le, le, le fruta. de frutas, este, este. Este, este lo hacen en México. Sí, aquí se parece. este es de, leche. Es, de leche. es de leche. Lo que más me llama la atención es con lo que sirve el ponche. Ah. ¿Qué? ¿Es de eso viene siendo de. Solo no te digo sí, que de los no. morros, pues. De los morros, de los morros ajá. ¿ah? Sí. Es donde sirven el también el del chuco, ¿no? Ah, el ah, chuco. El fero, el ah, ya ves. Es la Usan mucho la, la, la cáscara del morro. Sí, sí Aquí para todo. Hay, hay un día de esto vamos a ir a cortar. Ajá, vamos. Y se puede hacer para que se lleven uno para allá. Claro. Ahí. Sí, sí, se, parece se, parece lo voy a, se lo voy a pelar, o sea, se lo voy a dejar. Solo para que lo metan en las mochilas y lo lleven. Ah, está bien, está bien. Sí, bien, sí porque la gente es lo que me llama la atención que aquí lo meten con, con eso. Sí, Mario, es muy normal eso del morro aquí. Y lo sirven mucho como para tipo cazuela, para platos, como para todo ese tipo. Como una jícara en México. Exacto. Yo pienso que me tiene el calor, por eso lo usan ah, también, mejor Y sí, pues vamos a probarlo a ver qué tal. Ah, a ver, popote Ay, joder, Que me quemé la lengua. Sí eres güey? Fíjate, sabe bien de rico, güey, sabe bueno, rico Me quemé la lengua, pero sí me llegó el sabor Ay, yo ahorita voy a esperar Mario que se enfríe un poquito Porque lo quiero probar bien, güey Ah, bueno, entonces sí sabe rico Pero ya me quedé así como güey Si eres, si eres güey ¿Quieres que probemos con alcohol? este para que ustedes hicieran la comparación porque sabía que Está ustedes bien. iban a pedir así yo la neta sí yo siempre prefiero sin alcohol pero ahorita lo vamos a probar a ver qué, qué es, es la diferencia no, no te o sea, va a embriagar ah, sí, o sea huele como a tole no a es parecido parecido atole? a la tole. No, no, la... mira aquí hay alcohol ese que echarle? <risa> de <Desde> que chale <risa> nah, ¿cómo crees? no crees de nuevo maldito <risa> sea ni <risa> le <risa> <risa> tomé el sabor <risa> todo quemado <en> la lengua <risa> Y ya no solo es para que lo manejas. Oh, ah, sí. ¡La garganta me duele! Es bueno lo caliente. Yo es que bueno. algo que me despertara. No, pero, no, pero eso. lo caliente. Es un poquito? Ajá, un traguito de esto. Ajá. No tengo miedo que me haga parar la policía y ya no está jodiendo. No, a llevar ¿no? el bote. qué no manejando? No, la neta sí, si no. toma no maneje. No, pero sí, sí te, no te funciona. No si te funciona, eh. No, y ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita, bien Ahorita, ahorita, ahorita. A ver, déjame Gracias. probar un sí. poquito. A ver, si es cierto. Que se enfríe, Pero poquito. Yo Le voy a tomar aquí, eh, porque. No, ah, okay. si se quiere quemar la lengua papá? Porque yo soy igual. Es que quema? Sí, me quemé los hijos, a la, la neta. <risa> sí. No, sabe rico, la neta sabe. Pero buena. va que no se siente. Nah, sabe igual. <risa> no, sabe igual. <risa> no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no me duele, no que me arde. Pero es bueno lo caliente para la garganta. Sí. Ah, muchas gracias, ¿eh? ¿Ustedes? ¿Cuál es su nombre? Guadalupe. ¿Cómo conocen aquí Guadalupe. su negocio? ¿Cómo? Este, concha la bendición de Dios. Acá estamos todos los días de la luz en adelante. En la esquina. Concha la bendición Ay, de adiós, Dios, exacto, Mario. Mira. En ah, esta en esquina. esquina de... Fácil, aquí en la esquina. Es más, mira, Mario. Si beben ven en Isalco, ahí está el número de WhatsApp. Exacto. No, la verdad se sabe bien rico, ¿eh? Se los recomiendo. <risa> muchas gracias. Gracias. Me Ahorita nos encontramos en el parque, el primer parque de aquí de Izalco, que se llama Parque Tomás Tomás. Tomás, Ajá, Tomás Iglesia también que es la iglesia Asunción. Fíjate ah, que me gusta wow. mucho la fachada. De cuenta que estamos, bueno, yo nunca estamos he ido. en México, yo me siento en México. No, en México. pero es como un tipo europeo Sí Bueno, es también tipo. porque pero el, es muy el estilo antiguo. de esta iglesia es muy antiguo. Sí, la, y sí. es bajita. Y fíjate, pero allá... yo he mirado que también en Cuba hay mucha estructura así, sí, muy antigua, pero vienen por los espacios. O sea, con muchos detallitos. Ajá. Es eh, a ver, ¿Qué más? O sea, allá tenemos a la esquina, no se los mostrar el campanario. Esa campana se llama María Asunción y tiene una canción. Wow, cómo va la canción. Yo no sé me, la la me la puedo es que no puedo entonar. Ah, yo sé que no, sabe vamos, muchísimas vamos, vamos, canciones. Espérate, te voy a echar un trago de cerveza. Espera, espera. Ahorita se va a echar todo. Ya con sí, esto tiene sí, no no es la voz de, de, de, de, de Vicente Fernández. Dale. No, es que no me sale, pero, pero la, la letra va, va así. Entrevista. No me... Dale, <risas> <risas> no, no, pero Ya, remo ya, ya, de juego, ya, ya, ya, pero esto es que sale de verdad, dale, dale, dale. Ver. Marí... De verdad. María. verdad. Es que no me sale, vaya la voy a decir okay. Okay. maría asunción okay. me llamo 100 quintales peso y aquel que no lo creyere que me levanten peso y quién la canta no tengo idea es que mira mi abuela ella me cuenta ella estaba en el coro cuando ah. ella estaba pequeña y ella cantaba esa canción okay. yo la letras no me la puedo toda solo justo esa esa apréndetela para la próxima que te veamos no la cante sale pero es que no me sale te lo juro, <ríe> yo sé es que te va a salir De aquí a la próxima que venga a mi ¿no? abuela no. se la voy a grabar y se lo voy a enseñar. Eh, mejor. Right, <risa> está bien. Nos estaban contando que también detrás de esa campana están las ruinas de sí, Ahí se llama el Llanito. Wow, Llanito. Antes la iglesia Asunción era esta, esa que se ven ve esas ruinas ahí. esa era la iglesia Asunción, pero para un terremoto, no recuerdo el año, yo soy malísima con la fecha. Pero para un terremoto se cayó y se destruyó la iglesia, wow, entonces okay. construyeron esta otra pero siempre conservaron ahí las ruinas okay. de mediante wow. ahí se podía entrar a ah. hacer de conservación del patrimonio y todo eso, ahora ya solo se llega hasta ahí y ya. Me estaban comentando que este parque apenas lo remodelaron, verdad? Todo este parquecito. Sí, exacto La verdad sí quedó muy bonito. Sí, quedó muy padre. Aquí te puedes venir a echar... El novio. Con el novio. Unos taquitos. Ah, no, aquí no hay tacos. No hay tacos, no Es que yo pienso que estoy en México, Paul. Aquí puedes poner... Un pedazo de yuca pueden venir a comer. Exacto, un pedazo de yuca. O oh, lechita. Le oh, no, ya, no nada, ya nada. No, vamos a mostrar de no, aquí un bonito, poquito. Sí, está Lo abrieron apenas en diciembre este partido. En diciembre. Uh -huh, sí. no, entonces lo no estamos nunca. estrenando casi, casi sí. dos meses de que ahí vayan a ver el, el video de aquí Wendy y ellos los estrenaron antes que nosotros. Sí, exacto. También sí, vayan sí, a ver todas toda las la series aquí. de vídeos sí. Y aquí Bye. también porque de las escuelas? ¿Eh? Porque siempre vienen como a... a recibir Ajá, educación, educación física, física creo wow. ah, aquí Porque plaza. es que en la escuela que está allá, mira, aquí, allá, hay una escuela Y esa escuela no tiene eh, como una zona grande, digamos, donde ellos puedan hacer educación física Órale, Y sí, por sí. eso los, los sacan traen y los acá, traen aquí uh -huh. ¿Tú qué opinas, Nano? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Tú has venido aquí o no? ¿Primer vez? Nunca. Ah, no manche Neta, por aquí, no te antes creyó. cuando estaba soltero tenía una vieja por aquí, pero. <risa> <risa> <risa> bueno, eso, eso, eso, Oye, no, De casualidad. Antes, antes, no, ¿no? antes. De casualidad no era una de, de, aquí de ellas. No, no. Ah. Yo siempre ni, la he querido como mi hermana, Y si ah, no es eso sí. porque la gente. Eh. Ah. Ah. Pero con... yo allá aquí siempre la quiero como una hermana. es las dos. Es que hay que definir cuando. Cuando es amistad Ajá. o cuando se quiere, exacto. a cuando hay otra intención. Ajá. No, pero se me hace bien raro que Nano no conociera aquí. Si está muy cerca. Sí, está ¿eh? aquí en El Salvador. Y sabes? vamos a dar la vuelta exacto para exacto. allá. Ahí. Está, ahí. está ahí. muy bonita, pues, como dicen, está, está, está completamente está nueva. Está, está muy cuidadita, hay pasto. Ahí está sí, está, y está bien rico. Está, está fresquecito. No está Exacto. Ah, es ah, mira, parida. como puedes pues ver. Bien, el charrón, Hola, pero no Oye, Paul, le de una flor. Y para que se la dé a su novia. ¿Cómo le voy a regalar una? Ahí. Flor? Hola, ¿qué tal, amigos? Ay, no, no hay Mario, Mario. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ustedes son. Se <risa> van a separar. Te para... ofrezco por revisar tu celular. No, <risa> va, va a huir. Vez Amiga, te ofrezco 20 dólares por revisar tu va. celular. A ver qué empiezo. <risa> Fíjate, aquí ahorita salieron unos fans de las chicas. De las chicas. No. no, de nosotros no, nosotros nadie, nadie. Nadie, no, nadie, no. No los quieren. Ya, nadie, ya salieron de nosotros. No, güey. No. <risa> Mira, okay. nomás con las chicas quieren, ¿ah? <risa> sí, Mario, pero, <risa> para pero de todos todo, modos no hay problema. Mario. Es que ahorita ah, pues, es lo que me fijo que es el horario de salida de muchos alumno este de la escuela, ¿eh? y se acerca a la escuela Aquí. hola aquí qué es, qué es esto bien siendo la presidencia este es o qué? el palacio municipal de Izalco oh. o sea la alcaldía okay, ahí es donde pues, está pues, nuestro no. alcalde y es que aquí fíjate yo no sé si en México no presté mucha atención en eso aquí Ajá. siempre casi siempre Ajá. va a estar el parque y la alcaldía en frente Sí, así está en México Es igual, es similar Por por, por, por eso Nomás que por lo regular Y la iglesia Ajá exacto. Eso siempre Parque, iglesia exacto, y alcaldía Y sí, pues bueno, vale Y ahora sí terminamos Nuestro recorrido por Izalco De verdad, muchísimas gracias A Jackie, a Wendy A Nano A Belisa Y a todos También a su tío A tu muchísimas tío Muchas gracias Es Saúl Es como. Saúl, ¿eh? Saúl. Saludos, Saludos a Saúl Saúl que ya no alcanzamos A despedirnos ah, Bueno, así no. nos despedimos Ay. Pero sí nos despedimos, ya se, pero se ya tuvo ya que ir cámara, exacto Quiero sí. les que su like Suscriban y vayan a seguirnos a Facebook, a Instagram y a Twitter. Nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias a todos. Gracias. Una bonita experiencia. Así que dejen sus likes. Hasta la próxima. Give me five.